Te saluda el profesor Mario Héctor Vogel. Gracias por abrir este video, vamos a compartir este espacio juntos. Quiero hablarte de la conferencia que vamos a tener el honor de brindar contándote nuestra experiencia en la implementación en la ciudad o alcaldía de Ambato, la gestión de procesos y el plan estratégico con base matemática. En esta eh, oportunidad tú vas a ver dentro de la presentación que vamos a realizar que vamos a eh, presentar varias metodologías. Smart City, ciudad inteligente, que es lo que Ambato hoy quiere convertirse. El FODA matemático, voy a presentar la metodología de su implementación, lo que hicimos en este municipio, gestión por procesos, el plan estratégico matemático, indicadores de gestión, OKRs, objetivos y resultados claves el Balance Corcard, el software en la nube para el control total de los indicadores. Y voy a desarrollar en extenso por qué el análisis FODA no sirve, no es útil para crear objetivos en un plan estratégico. Sí es útil para el POA, Plan Operativo Anual. Ya veremos el porqué y lo compartiré en ese momento. Ahora te estoy enviando un email, en pocos minutos va a estar en tu correo, todavía no lo mandé. Eh, es un email para que participes de un sorteo del software alerta gerencial por un año, totalmente gratis. Al recibir el email, haces clic y luego haces clic en un botón rojo que vas a ver que dice copy. Es para que copies un link, lo copias y envías ese link a tus amigos y a tus colegas. También lo puedes enviar por WhatsApp a todos tus listados de miembros en tu WhatsApp y puedes publicar este link en todas tus redes sociales. Bueno, te preguntarás por qué tanta difusión. Porque los dos participantes que más amigos y más colegas nos refieran, para que participen de esta conferencia van a ser los ganadores de dos licencias por un año cada una totalmente gratis entonces, cuando recibas el link que te envío a tu email vas a llegar a esta página ahí está el botón rojo, ¿ves? que dice copy. Copia, haces clic ahí, lo copias y luego se lo envías por email, por whatsapp por redes sociales, a tus amigos. Esta página te va a ir informando cuál es tu ranking en la posición, si sos el número uno, el que más amigos ha recomendado, o si sos el número 990, porque bueno, estás como al final, no recomendaste a nadie. Eh, esto te va a ir dando esa información. Eh, tú puedes ser el ganador, de hecho dos personas van a ser las ganadoras, este software, Alerta Gerencial, luego te voy a mandar un video del software, eh, vas a ver que te permite en tu celular o en tu tablet ver en qué estado están los indicadores tuyos o los de tus directores o de tus gerentes, si tienes los passwords, por supuesto. Si viajas a otra ciudad, puedes ver qué está pasando en tu empresa. Si te vas al exterior a hacer una maestría o un turismo, vas a poder ver qué está pasando en tu empresa